Oportunidad Una oportunidad Acogimiento Esperanza Una familia Para mí lo mejor de es Tener un espacio Con personas afines En tu manera de En tu manera de ver El mundo y tener un propio espacio para poder trabajar, para poder hacer las cosas que te gustan, ¿no? Que al fin y al cabo es juntar lo que te gusta y con las personas que más o menos son como de tu ambiente. ¿Una anécdota? Bueno, el primer día simplemente fui al lavabo, no sabía cómo abrir la puerta del lavabo, ni cerrarla, me quedé callado, la hacía así. Y al final entendí que había que apretar hasta el fondo de la manita. Nada más, era solo eso.